Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, ¿qué tal pasasteis el 420? Seguro que sacasteis un rato para compartir con los colegas un buen cogollito y de paso empezar a planificar la próxima gran acción canábica, la marcha de la marihuana. Ya está en Madrid y el comando Torrenti. Ya está en Madrid y el comando Torrenti. Y lo cierto es que esta marcha es muy especial. Primero porque se cumplen 25 años desde que se celebra esta concentración en Madrid. También porque tras dos años sin poder celebrarse, volveremos por fin a llenar de humo la Gran Vía. Y quien por desgracia no podrá compartir con nosotras esta marcha es nuestra querida Fernanda de la Figuera que nos dejaba el pasado domingo. Allá donde estés uno desativa a tu salud querida compañera. Mientras sean pequeños círculos de socios que comparten una pequeña plantación, me parece perfecto. Y mientras yo, como persona individual, me autoricen a que yo cultive mis plantas para mi propio consumo, me parece perfecto. Eso me parece que es regular, en donde lo dejamos todo dentro del ámbito de lo privado. Y yo con eso estoy absolutamente de acuerdo, porque lo que me preocupa es que de repente vengan, legalicen y vengan las grandes compañías de tabaco, se pongan a cultivar una marihuana de birria, y yo lo que quiero es cultivar lo que yo, hay, fumar lo que yo cultivo, que es de lo que me fío y es lo que me gusta o lo que cultiva un compañero mío con el que yo tengo plena seguridad de que va a hacer un cultivo orgánico, a ser posible de exterior y sin ningún tipo de, de productos químicos. Delicious Seeds lanza la versión autofloreciente de una de sus variedades más famosas, la Eleven Roses Auto. Entra en su web y consíguela. Y ahora nos vamos a Colombia con nuestro compañero El Plom, que estuvo en la Copa Eterna Primavera. Saludos colegas del Plon y de la Marihuana Televisión en España. Bueno, para mí es un placer, es un honor eh, estar hoy acá en este lugar y quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer la Copa Congreso de la Eterna Primavera que se celebra aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. Recordemos pues que Medellín es una ciudad principal en Colombia, donde hay muy buenos autocultivadores, donde hay muy buena eh, industria y se mueve mucho el tema del cannabis. Este es un evento en donde se reúne toda la cadena de valor del cannabis. Aquí están los jardineros, están los cultivadores, está el sector de la gastronomía, el sector de la construcción, eh, muchos ponentes, mucha información. Entonces, colegas, eh, pues los, los invito a que nos eduquemos un rato de frente a marihuana. ¿Qué dicen? Yeah. Ah, okay. Mira, esto es mi producto estrella Ay, es... qué bueno Entonces, por la puerta grande <risa> Normalmente estos eventos eh, Se hacen en sitios muy bacanos Vamos a empezar por el lugar, ¿cierto? Pírense ustedes Esta es una zona totalmente montañosa Este es un sitio que para llegar aquí Pues el acceso no es fácil Pero pues Es un sitio muy chévere Obviamente aire libre Pero... Cuéntanos, mi hermano, ¿cómo así que usted está construyendo una casa de marihuana? Se llama así, la, la Viña Hemp House, es vía Almar mar Cali. Coge después cañamisa más el aglutinante y sale esta, esta, este concreto realmente, porque esto es un concreto. Nosotros trabajamos eh, fibras, granos, para poder hacer diferentes entre bioplásticos, maderas, textiles, grafenos. Eh, muchos elementos para poder hacer, realmente lo que buscamos es casas para todos, comida, agua, energía, medicina, ropa. Todo esto lo podemos hacer mediante la planta, aunque suene utópico, realmente el aprovechamiento adecuado de ella... Nos permite tener todas estas aplicaciones. Todas las máquinas que ven aquí son por extracción de eh, cannabis por hidrocarburos. También se puede usar por equipos como etanol eh, Damos todo el soporte técnico en Colombia. Todos los equipos tienen garantía. Eh, fabricamos todas nuestras pilas aquí en Colombia. Entonces manejamos todo el soporte técnico. Entonces, cuando presionas y juegas con temperatura, juegas para obtener distintos tipos de extracciones. Entre ellos, puedes obtener extracciones como un wire o un shatter. Extracciones un poco más sólidas como crumbles puedes llegar también a ese tipo de extracciones o a este que tenemos acá, que es un THSA que ayer el compañero de Hisense Crew nos contaba cómo llegar a él. Tenemos una maceta de revolución verde en la industria en la que estamos en este momento. Queremos promoverlo, queremos empujar. Tenemos una maceta militar. Esta etiqueta... Es un bolsillo oculto que sirve para marcar la planta sin dañar la estética de tu cultivo y te permite una respiración lenta. Por ejemplo, que tenemos aquí, que esto es una Cherry West Feno 8, que es la madre de jaguar negro y de raspado. Entonces, eh, es un trabajo que verdaderamente nace por el colombiano. ¿no? una iniciativa colombiana para los colombianos de poder darles las mejores genéticas a unos precios asequibles. ¿verdad? y poder domesticar sus líneas parentales para que ellos puedan tener más éxito. Aquí Whitman, conscientemente, bueno, hoy por aquí acompañando este congreso y Copa Eterna Primavera, ayudando a difundir, a llevar este mensaje de la comunidad canábica, de la planta, de la industria del cannabis, de la medicina del cannabis, de todas estas opciones que nos da esta maravillosa planta de poder. cogollos, muy buenos terpenos, no faltan cositas pero para eso estamos trabajando, ¿no? para mejorar. nos invitado al evento. Eh, ha sido un honor valorar las muestras de los participantes. Eh, nos ha sorprendido mucho el nivel en, en un par de categorías eh, y sobre todo algunas muestras. Y con el primer premio tenemos CBD de Gumis de Fundación María Valores. Yeah. Bueno, a lo que te se voy poniendo como pasional con la vuelta. A lo de que, que chimba, weón. Esto es un recuento de muchos años. Crean lo que vamos a atesorar esto con mucho amor. Cocomo de Felipe Tangarefe. Es mi evento tan chimba para adelante con Tommy. Mi crepo, mi puta para adelante es para allá. La mejor flor de interior de este año, de la Copa a Eterna Primavera. Se lleva la prensa, además, la prensa de Rossi, Bogotá, ¿lo digo bien, no? Sí. Ha sido con una Critical West X Black Tuna. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero agradecerles a todos ustedes por esto, porque esto es de todos nosotros y, y cada vez que uno de mis amigos gana también es una alegría para mí, una alegría para nuestra casa, es una alegría para Colombia, nuestro trabajo entonces esto es para todos nosotros lo quiero mucho y todos los que estamos aquí son pocas Cauca Night pero... <tose> <tose> <tose> eh, Muchas gracias a Night, a todos los organizadores no me esperaba esto eh, No, el Chapi es el, el, el, la mitad de todo lo que se hace gracias a las máquinas del Chapi <tose> Gracias, compañero, un gran, gran, gran trabajo Bueno, bueno. Muchas gracias. ¡Bien, amigo! ¡Gracias! ¡Primer puesto, baby! Uh. Muchas, muchas, muchas gracias. Uh, de verdad, fue la primera vez en mi vida que he competido con una flor de severé. Y de pronto por eso tenía suerte Entonces, muchas gracias ¡Primer pues. Con esto terminamos y recordad, la semana que viene tenemos nuevo Marihuana News, el 119 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos en la marcha y como siempre, muy buenos humos.